El ser humano sanamente busca ser valioso, ok. Pero la importancia de ser valiosos es cómo los seres humanos estamos condicionados a ser valiosos, estamos condicionados a ser valiosos para poder participar de una manera, digamos, exitosa en, en la sociedad, ¿no? ¿Dónde empieza esto? Empieza esto desde que nacemos, por ejemplo, pensemoslo así: qué fuerte, pero. O sea, hay niños que se perciben como bonitos y niños que no se perciben como bonitos. Y, y en mis ojos mi hijo ¿no? puede ser el, el niño más hermoso del mundo aún. O sea, aunque mi hijo tenga orejas de dumbo, ¿sí? aunque mi hijo tenga la nariz este, aguileña. Todo ese tipo de condicionamientos que cuando amamos mucho a una persona realmente no nos importa y nos damos cuenta... Sí, que la belleza va más allá de un, de un estándar. Como que con, con tu hijo, ¿no? Tú te, tú te no o sé, sea, te regresa un poco a esta parte niño y, y con él es... No, no busques ser un padre perfecto. busca ser un padre respetuoso y amoroso con tu hijo. Escucha. Ten comunicación efectiva con él. Pregúntale cómo se siente. Con, con las demás personas, siempre aclárale que es valioso por cosas positivas, por cosas sencillas. Sabes que eres valioso porque eres muy educado. Yo, cuando no puede algo mi hijo, cuando no puede algo mi hijo de cuatro años, este, le digo, no importa que no puedas. Le digo, pero in, inténtalo, papito. O sea, nada más. Inténtalo, échale ganas. Digo, Eso es lo que te va a volver un ganador, que lo intentes. El proyecto de vida que tengo con mi esposa, nuestro proyecto de, de vida que se llama principalmente Mateo, yo le decía, es que lo que me gusta el nombre de Mateo es que son las mismas letras de Te Amo. Entonces cada vez que digo que te digo dónde está Mateo, cualquier cosa con Mateo se me hace constarte repitiendo todo lo que te amo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te amo? Porque eres educado con todo el mundo, papito. Sí. No, no le vendas que tiene que ser el niño más guapo para ser valioso. Yo a mi hijo le vendo, ¿sabes por qué eres valioso? Porque le echas muchas ganas. Porque le van a poder ganar, le van a llegar a ganar. Y cuando le lleguen a ganar, tu hijo tiene que saber que sigue siendo valioso. Y ese niño, que lo que va a priorizar, van a ser los valores y demás, va a ser amable con los demás y va a ser como si al niño le dieras una paleta de colores, y empezar a agarrar colores pastel, colores hermosos y empezar a maquillar así al mundo empezar a poner ese granito de arena en el mundo y obviamente si todos hiciéramos eso si todos pusiéramos nada más nuestra parte el mundo sería hermosísimo sería hermosísimo no lo es porque estamos condicionados estamos acondicionados a que si para ser valioso tengo que ser rico para ser valioso tengo que ser guapo Sí, para ser valioso, este... tengo que medir tanto. ¿No? Para ser valioso, tengo que ser talla 0 o talla 4. Ya no te pases de esta talla porque y, dejas de ser valioso. Es como si en la tienda hubiera un letrero de valiosos tallas reducidas a máximo, inicios de medianas, no valiosos de medianas, para demás, ¿no? Así funciona. Así estamos condicionados y así las personas están haciendo sus photoshops para Instagram y tú dices Te adoro, pero te acabo de ver el fin de semana y no estás así. ¿Qué pasó? Pues, qué pasó que la chava quería ser valiosa, aunque sea de un medio virtual. Personas, personas valiosas es, no, no, no es ser personas convenencieras, es ser personas que ya no hay sabes qué. Como individuo, quiero ser positivo para la gente que me rodea. Entonces, ¿cuáles son las cosas en mí que tengo que trabajar? Número uno, para ya no agredir a los demás. ¿Soy una persona tóxica? ¿Sí? ¿Soy una persona que contamina el ambiente de las personas? ¿Soy esa persona que cuando llega a una oficina había un buen ambiente y ahora todo el mundo está solemne? No hablo de, o sea, de, de de poner respeto, trata bien a los demás, vas a tener que aprender a dominarte, vas a tener que aprender a ordenar tus ideas antes de hablar, vas a tener que darte cuenta que tus palabras pueden herir, tus palabras pueden dañar y pueden hacer que personas perciban que no son valiosas para ti, que no las quieres, que no le importas y la gente al recibir esa energía negativa no va a dar... A lo mejor nada positivo, a menos que esa persona tenga un gran nivel de conciencia y se dé cuenta que tú estés abajo. Y diga, ¿sabes qué? Espérate, no, le voy a hacer ver que lo que está haciendo está mal. Sí, o sea, tú tienes que llenar tu vida de abundancia. Y cuando llenes tu vida de abundancia, de repente vas a sentir momentos que vas a querer hablar con otras personas y decirles, oigan, ¿qué creen? Por aquí hay abundancia. Sí. Ven esto que, que tengo, si, sí, viene de acá, ¿me siguen? Pero vamos a tener que hacer cosas de a de veras, y yo no les puedo sembrar a ustedes valores. Pero si tú tienes valores como los míos, y dices, oye, me gusta echarle ganas a las cosas, estoy dispuesto a trabajar en las cosas, y, y darle tiempo a las cosas. Dicen que aún no nueve mamás juntas no pueden tener a un hijo en un mes, aunque sean nueve, tienen que ser nueve meses cada cosa lleva su tiempo pero puedes en cualquier momento empezar a corregir tu vida es... es un deseo de crecer, es un deseo de que cualquier tontería me haga infeliz ya no estoy dispuesto si sí termino de entender que quien creó este mundo, esta naturaleza creo que quien... Quien ve por primera vez el mar, creo que ve un pedazo más de Dios. Y no quiero decir esto como, ¿saben que puede haber dioses? Pongan el nombre que quieran, esto no trata de religión, trata, yo cuando veo el mar veo a Dios. Yo veo los, los árboles, ¿sí? hermosos, con plantas, con flores, alegrando el día y digo, veo a Dios, siento el sol y siento a Dios. Qué fuerte, ¿no? porque uno quisiera todo el tiempo nada más estar sonriendo con el hijo y no? Como padres llegan esos momentos donde dices, te voy a educar, precioso. A ver, espérate. ¿Qué crees que si pues, te tengo que enseñar a que sueltes las cosas? Sí, no sean de esos padres que le enseñan a su hijo a acumular basura, ¿no? Que salen de la escuela y le compran todos los juguetes. Y los enseñan a acumular y no a darle valor a nada. Enséñale que. Tenga, no sé, o sea, digo, si sí, tienen las posibilidades 10, 12 juguetes padres, pero hay niños que de veras tienen 100, hay niños que he visto que les chillones de juguetes. Y la verdad digo, ¿sabes qué pobre niño? ¿Cómo lo estás condicionando? ¿Sabes qué? Regálale una sola cosa y ponte a jugar con él. Y te digo, eso te va a sembrar recuerdos en tu memoria. Y hay recuerdos que son tan vívidos que cuando cierras tus ojos y si ¿sabes que Te puedo ver. Y hay cosas que incluso podemos volver eternas. Pero entonces les tenemos que sembrar mucha emoción, mucha honestidad. Y tengo que crecer primero yo como individuo muchísimo. O sea, tengo que crecer primero yo en conciencia, primero soy yo, no, no va a ser estar culpando a los demás, empiezo conmigo y entiendo que los demás me ponen una cierta trama, porque detrás de esa trama está crecer en conciencia, crecer en conciencia, crecer en conciencia, y vamos rompiendo muchas capas de nosotros, hasta que vamos llegando a la verdadera luz, o sea, un um, ser humano que sale y dice, soy eres precioso, no eres rico, no eres guapo, eres precioso, si sí, no es cuánto pesa ser lo precioso que eres y cada rueda de tu rostro es preciosa.